definitivamente eh, no se enseñó en la escuela. Lo que nosotros hemos aprendido en la escuela es eh, lo típico que se enseña creo que no solamente en Panamá sino en América, de que los afrodescendientes o los negros, como está en los libros de historia, vinimos de África, fuimos traídos como esclavos y una serie de, de, de cosas que realmente no representan los aportes históricos que realizaron los, nuestros ancestros a la creación de la cultura americana, caribeña. Eh, en general todas estas iniciativas eh, y las respuestas que mencioné en la pregunta anterior no son enseñadas a en las escuelas yo creo que ese es un gran problema que tenemos pero fuera de que no son enseñadas a en las escuelas yo creo que también no se han transmitido de forma eh, generacional a los jóvenes, a los niños eh, antes había más transmisión eh, oral de todo lo que era la historia de todo lo que eran las luchas y de alguna manera esa práctica se ha perdido